Hola, soy Rocio Márquez y quería anunciaros que el próximo 10 de junio estaré en Valencia eh, presentando Tercer Cielo junto a Bronquio en el 20 aniversario del festival Snow Music. Así que deseando, a ellos esperamos.